Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Si te gusta el contenido del mismo, no olvides suscribirte. Hoy vamos a cazar un puma utilizando el reclamo de cervatillo herido. Sin más, comenzamos. Estamos sentados en, en lo alto de un trípode. En, en, estamos en el lago que de, del puesto de puma. Y bueno, primero vamos a hacer un un barrido con los prismáticos por si localizáramos algún animal, mira parece que tenemos un un muflón, no lo hemos visto bien pero bueno, continuo. mira, escuchamos el, el sonido de un de un puma, es un macho, no sabemos el nivel y entonces vamos a, a utilizar el reclamo para hacer batillos a ver si, si lo hacemos, lo traemos hacia nosotros La verdad que el juego dice que es un reclamo de cebatillo, pero a mí me suena a sonido de liebre, pero bueno. Miramos, a ver si, si avanza que nosotros. No lo localizamos. Vamos a ver. Creo que tendremos que, que intentar otra, otra llamada. Seguimos mirando con... O los prismáticos la orilla del lago puesto que en este lago suele ver mucho mucho animal y ahí vemos sin sí, muflón son muflones está un poquito largo veis nos ha sonado otro otro muflón está detrás del menos. a ah, si lo tenemos ahí no es un nivel 2 no no vamos a no vamos a hacer el lance con él vamos a centrarnos en el en el puma a ver si conseguimos que es un nivel 3 me lo estoy pensando no, no. venga vamos a vamos a por último mira ahí, ahí, ahí lo tenemos un nivel 6 seguramente no nos pueda dar nos pueda dar un oro utilizamos otra vez el reclamo viene confiado calmado no, no nos ha visto que es estar que es estar arriba no hay, no hay mucha distancia, viene 10 en la mierda nosotros, cogemos el rifle Vamos a ver si conseguimos un buen tiro Como está en movimiento tenemos que corregir constantemente Y vamos a... Ahí está Yo creo que le hemos tocado un pulmón Nada, ese, ese segundo tiro ha fallado porque nos quedó bajo y vamos a, a recogerlo mira ha caído puesto se nos ha puesto la presión energética oscura como estaba como estaba sin, sin ninguna presión pues el color es simplemente un poquito un poquito más oscuro que lo normal si hubiéramos matado más a nivel más animales pues sería más violeta vamos a ver la sangre del impacto hemos impactado en un pulmón o sea que no no ha debido de ir, de ir muy lejos a ver ya lo vemos allá al fondo vamos a ver qué puntuación nos da yo creo que si sí nos da un oro un 6 suele, suele dar oro como hubiera sido mejor un, un mítico un diamante pero bueno no está mal le hemos dado buena buena cuenta de ahí y bueno vamos a, a continuar mirando por el lago Luego miré al, al otro trípode que tengo arriba a ver qué encuentro. Y si no, os hago el, el vídeo correspondiente. Y yo creo que bueno, que aquí, mira, si ahí tenemos otra vez el, ah, una hembra de, de Muflon, no nos merece la pena. Vamos a ir al otro lado, al otro trípode. Y lo dicho, como siempre, suscribiros, buena suerte y buena caza.